Hola, ¿cómo están? Nosotros somos los Gonzayas 360 y hoy estamos haciendo un video de nuestro recorrido hacia... ¿dónde vamos? Uh, a New Whistler, Whistler ¿no? algo así. Va a ser un recorrido sí? en calles. Ajá, nada más como para que vean eh, cómo están las calles y todo. Bueno, aquí vamos Bienvenido, a ir... Bienvenidos, perdón, bienvenidos a la cámara 360. ¡Bum! Okay. Aquí está el Walmart. Si la retomo de aquí, se ¿sí? la. En teoría se debe eh, Ahí va pasando el <risa> SkyTrack. Al igual, si puedes aquí tenerla. Y esta es la famosa plaza que hemos venido. Que es Metropolis. Ah, no, es Metrópolis En Metropolis. Y bueno, ¿qué les contamos? En esta semana que llevamos aquí, ya casi una semana. Mañana, yeah, una semana. mañana una semana Han sido, Ha sido agradable Pero en esta plaza en especial En las tres veces que hemos venido Nos ha tocado ver cosas así de... Bueno, cuéntales tú puede no, ser no, muy no, amarillista yo, yo, yo, No, yo estoy manejando <risa> Tú cuéntales, cuéntales Pues es que el segundo día que venimos a esta plaza De repente escuchamos gritos Y estaba una persona diciendo que era su bolsa Y le dejaran su bolsa y cosas por el estilo. Pues resulta que esta persona se había robado prendas de ropa en una tienda, como aquí no usan sensores como los que usan allá en las tiendas, bueno aquí tienen una que otra tienda, pero la, esta persona, esta señora, traía su bolsota y echó como cinco playeras envueltas. Entonces, cuando lo vimos, pues el chico de la tienda corrió a ella y le dijo que por favor le diera lo que se había llevado y ella necia que no, que no, hasta que se decidió, le dejó la bolsa, bueno, le sacó ¿no? las cosas de la bolsa Sí, la muchacha se había aferrado, la hace, pero no, pero estas son mis cosas, ¿no? Y el chico, pues es el chico que trabaja en la tienda de ropa y le dijo, no me importa, si quiero que me des las cosas que traes, se lo dijo muy seguro y la chava también decía, no, pues esas son mis cosas, no las quería regresar Hasta como después, no sé, como de 30 segundos o algo por el estilo Sacaron como 4 o 5 prendas que traían la etiqueta Y pues, que, no me acuerdo, creo que no traían sensor Pero sí fueron demasiadas las que tenía ahí uh -huh. Entonces dijimos, guau, wow, aquí también existe eso, ¿no? O sea, mm, más bien se nos hizo muy... Yo sé que todo esto existe en todos los países y en todos los lugares pero se nos hizo extraño que era plena luz del día ¿no? porque no era noche ni nada y, y era en un lugar muy transitado porque esta plaza es demasiado grande y hay muchísima gente a todas horas y bueno ya de ahí bajamos a Walmart igual nos tocó ver a unas niñas como tipo hindús o algo así como de la India ¿sí? Ajá. se estaban pintando las uñas ahí eh, no compraron el barniz pero se sentaron y se empezaron a pintar las uñas. Y como que volteaban a los alrededores para ver si nadie las veía. Ajá. Y sabían también, que lo estaban haciendo ajá, de manera o sea, ya ilegal, de no contrabando. Ajá. Y pues bueno, las vimos y dijimos: ah, qué mala onda que hagan eso, ¿no? Uh, bueno, quizás porque nosotros traemos el chip de no hacer cosas. Más de lo mismo Ajá, o sea, si salimos de la ciudad es porque no nos agrada como para venir aquí y querer hacer más de lo que se hace allí. Miren, allá, clases pues, ¿no? de bachata Ah, sí <risa> Ah, este de hecho se llena, es este el saloncito, ¿no? Sí, en las noches se super llena el salón Ajá, aquí dan clases como de bailes latinos, tango y así cosas, y cosas pero sí se llena Y bueno, esas, esas mismas chicas, que será A la media hora nosotros estábamos escogiendo qué dulces comprar, bueno, más bien como tipo de snacks, eh, semillas, gomitas y así. Y esas mismas chicas llegaron y, me y una de ellas metió la mano en las gomitas y se agarró un puño. Y yo dije, no puede ser, es en serio lo que estoy viendo. Eh, digo, además de que ya se fueron a pintar las uñas y todo eso, de verdad va a ser, se va a robar las gomitas y pues sí, y se agarró su puño. Las echaron en una bolsita Pero no las pagaron o sea, se fueron a recorrer ahí el Walmart Y seguramente se las terminaron ahí Entonces nos hizo mala onda, ¿no? Porque en ese mismo día vimos a la señora Que se estaba robando la ropa Bueno, que la estaban siguiendo Y a las estas chicas En cuestión de una hora, hora y media algo Ajá, así. O sea, y dijimos bueno, Se nos hacía Sorprendente sorprendente Eso sí nos dejó así de en serio y, y el día de Creo que fue ayer Ayer eh, Ven que subimos el video de los toppers Pues estábamos en esa tienda Igual estábamos grabando Y después nos dedicamos a ver eh, Pues lo que podíamos Comprar o ver Y pues sí empezamos ahí ¿no? A distraernos con las cosas Y de repente se activan los sensores Nosotros ya íbamos a apagar Y se activaron los sensores de la entrada Y de repente Se empezó a escuchar también gritos eh, Estaban, This is my bag uh -huh. This is my bag Sí, una señora así gordita, ta tota, buena o sea, Y llevaba como unas bolsas de esas que son como ay, Tamaño jumbo Ajá, donde a veces echamos como que las cajas de zapatos o algo así Y se estaba ahí la señora, se puso intensa Que era su bolsa, su bolsa, su bolsa Y no inventen Ya cuando el chico que estaba ahí como de seguridad o de la casa la bolsa, sacó un buen de cosas, o sea, llevaba como, no sé, llevaba muchísimas ajá, sí, sí, sí. cosas, pero cuando, como ya, unos de 10 a unas, de 10 a 12 artículos, ajá, pero como sí, cazuelas, vasos, o sea, no sé traía, todo. traía de todo, y oh, no, sí fue muy desagradable ver eso. No sé, quizás porque no hay tantos sensores, ¿no? Pero ahí sí había sensores. Supongo que ya es gente que lo hace y pues ya les da igual si los cachan, ¿no? Porque aparte ni siquiera se la. No vimos que llegaran policías. No sé si la dejaron ir o la reportan a otro lugar. No sé cómo funciona. Pero al menos ahí no llegaron a intervenir policías ni tampoco la ataron, o sea, nada, ¿no? O sea, simplemente le pidieron la bolsa, una vez que la soltó, yo ya no vi a dónde se quedó la señora, pero el chico que le recogió la bolsa estaba sacando lo que se había llevado y hicieron sí bastantes cosas. Eso fue, hasta cosas? ahorita ha sido lo más feo que hemos visto. No sé si se alcanzó a ver, ahí estaban gente de como tipo de cosplay, esas de las personas que se, hay ah, paréntesis, de las personas esas que se visten como de anime. Pues sí, eso ha sido como que la parte fea que hemos visto hasta el momento. Seguramente esto no es nuevo, que ya se lleva desde hace tiempo y es algo que ya saben las autoridades, seguramente. Pero, pues bueno, es algo que nosotros percibimos y se nos hizo muy mala onda. Pues también les queremos contar con respecto a nuestro estatus de vivienda. Um, es curioso, de repente, cuando antes de llegar a Canadá es... No te podemos rentar porque ya van a venir a visitarlo y seguramente ya lo van a rentar, ¿no? Y ahora que estamos aquí, para los departamentos que nos llaman, al menos dos que nos han gustado muchísimo, nos han dicho, danos chances mínimo hasta uno, nos dijo hasta el martes. Y otra persona que la visitamos hoy nos dijo, danos chance mínimo hasta el lunes. Entonces, no, y, pues quería, hasta y quería el hasta el 15, 15 de agosto originalmente, para, o hasta primero de septiembre. Para los que estén viendo este video de primera instancia, nosotros llegamos un 21 de julio del 2019 a Canadá y este y pues llevamos una semana, ¿Hasta estamos como a ¿qué? ¿26? ¿no? ¿28? 27 creo Entonces en esta semana habíamos rentado un Airbnb 27 Y, y pues realmente ahorita... No hemos como que tenido mucho chance La verdad no hemos tenido mucho chance De ir a visitar los lugares En primera yo siento de mi parte Que ha sido como que el trabajo Porque ahorita pues yo entro de 8 de la mañana A 5 de la tarde Pero he salido un poquito más tarde Entonces cuando hemos salido Bueno cuando salgo del trabajo Hemos ido a tramitar algunos documentos Como la apertura de la, de la, cuenta, la cuenta de banco Que el número de seguridad social Este eh, El número de celular en, pues hacer algunas compras que necesitamos para, no sé, desde el desayuno, ¿no? La leche y el cereal, cosas tan básicas, nos ha quedado como que con, un, con el tiempo muy cortado. Y pues ahorita vamos a ir a ver un departamento. Este departamento se ve bonito, la verdad, sí se ve que está agradable, pero la idea no es quedarse ahí, porque la verdad es que sí está un poquito lejos del trabajo y del metro. Entonces, pues lo queremos, si no ser, si, si no cerca del trabajo que sí quede pues caminando que será 10-15 minutos al metro al menos al metro para que se facilite su traslado porque ahorita rentamos el carro y nos facilita la movilidad pero después de que termine la fecha de arrendamiento pues hay que ver opciones sí. y pues ahorita que vamos a ir allá este, pues aquí traemos todas nuestras maletas no? O sea sería imposible moverse ir a ver el lugar sin, sin este, ir a ver, sería imposible ir a ver ese lugar con todas nuestras maletas, ¿no? todas nuestras mochilas, nuestras cosas. Y pues ahorita es por eso que nos estamos moviendo. Um, esperamos que para el próximo lunes o martes ya se determine. Y por lo mientras tuvimos que rentar otro Airbnb. Eh, sí. Pues lamentablemente no es de que haya muchos disponibles, o sea, todos ahorita están súper, súper ocupados Entonces, pues, tenemos que, eh, recurrimos a escoger uno que sí estaba un poco lejos, está en Richmond Pues ahorita sí nos aleja como que de la zona de cerca de mi trabajo Y pues ahorita nos vamos a ir a Richmond eh, Ese lo rentamos para lo que es el día domingo, lunes, martes Miren, paréntesis, ese tipo de personas así que tienen una discapacidad, que ya son adultos tienen como un carrito y es mi padre. Sí, esa la sí. Pero bueno, este es nuestro recorrido al departamento que vamos a ir a ver y bueno, ya les estaremos contando qué tal y como menciona Axel mientras estuvimos allá en la ciudad quisimos apartar citas, hacer agendar citas para poder llegar y verlos no fue tan sencillo porque muchos ya pedían que estuviéramos aquí Decían, no pues es que cinco días no es mucho tiempo no tiene, tiene que ser casi, casi de un ya va, día para, para otro para el domingo ya va a estar rentado hoy tengo tres visitas y ya se quieren quedar hoy ajá y estamos aquí y es así de no, pues es que necesito más tiempo para que otra gente, más personas vengan, lo vean y yo tenga un bonche o un abanico de opciones y bueno pues no, no ha sido tan sencillo en ese sentido como también menciona Axel quizás por su trabajo, porque como él trabaja mm, parte del día pues no nos podemos mover así como, ay sí, vente vamos a verlo no ah, hay unos que quieren que vayamos a las 12 del día o 11, entonces no, no es tan tan fácil, hasta ahorita no nos ha tocado tan fácil, sí hay muchas opciones pero no todas te los muestran inmediatamente y hay otros que dicen ya este eh, a la de ya, pero en realidad no es a la de ya porque hay que pasar otros vientos. Pero bueno. Entonces sí, esperemos que ya próximamente tengamos un lugar donde estar, porque la verdad eso de estar comiendo hamburguesas diario, no, ahí es horrible. <risa> hay otras comidas. No, no pero... es horrible, sí es rico, pero... <risa> no, yo ya estoy. <risa> sí es rico, pero... No, el cuerpo no, no merece ser castigado así. <risa> sí, pues ya llevamos toda la semana. Desde el lunes, de, o creo que desde el domingo ¿El domingo? ¿Qué comías el domingo? Pues seguramente hamburguesa Ay, creo que sí aquí. <coughs> Y pues Es muy bonito, la verdad Es muy bonito este lugar Horas pico Pues no, nada que ver con las horas pico de la ciudad Yo al momento de que salgo del trabajo Está todo claro hay mucha luz, da tranquilo la gente corriendo con sus bici por ejemplo ayer viernes, vi más gente en bici corriendo y listas para disfrutar su día y también como dato, hoy que estamos, bueno en estas fechas que estamos en julio está amaneciendo, sale la luz del día, eso de las 5, 5 y media de la mañana y se está anocheciendo, ya como 9 y media todavía se alcanza a ver un poco de luz, así en el horizonte las Así 10 de es. la noche sí. nos hace falta tramitar nuestro MSP que es el Medical Service Plan que es por parte de, el el gobierno de Service Canada que es por parte del gobierno ese, ese plan tienes que tramitarlo inmediatamente que llegas aquí y se te activa hasta los tres meses si no tienes seguro, comentan que requieres eh, contratar uno por tu cuenta, ya sea que tú lo contrates por tu cuenta o que tu empresa, en el lugar en el que vas a estar trabajando te lo dé. En mi caso, Ana está cubierta por dos seguros. Está cubierta por el seguro por la parte de Thompson Rivers University y está cubierta también por eh, mi seguro que viene por parte de la, de la empresa este empezó a ser activado o empezó a trabajar desde el primer día en el que yo empezaba a trabajar y ese aplica para familiares, es decir, para hijos. Entonces, en caso de que ustedes vinieran con hijos y en una empresa, lo más probable es que también tengan para sus hijos. En caso de que no tengan trabajo, cuando llegan aquí tienen que tramitar el MSP y esperarse hasta los tres meses. Anteriormente a eso también requieren eh, activarlo y eso es completamente diferente SIN. el SIN solamente es un número de seguridad social ese no se lo deben de compartir a cualquier persona normalmente te lo pueden pedir nada más para las empresas eh, para el trabajo y o sea, dónde vas a estar trabajando y también te lo piden para abrir una cuenta bancaria principalmente hay algunas compañías de teléfono que también lo piden pero lo ideal es que sea algo completamente privado ya Les queremos 15. mandar saludos a todas las personas que han estado comentando: a Eduardo, a Iris, uh -huh. a un. Uh -huh. a, igual. Ah, pues mira, al igual tú los puedes checar ahorita de una vez. No, ya, Por su info, ¿no? Por ahí nos recomendaron, nos recomendaron visitar Ikea Sí, Ikea Ajá, Que Tener cuidado con los son? chinitos Ah, sí, los sí. chinitos No nos ha tocado, la verdad Pero sí son medio de repente medio chistosos Son chistosos los chinos Sí, de repente hacen muy fuerte Pero no nos ha tocado nada Pero sí habíamos escuchado anteriormente Que... Creo que se está Que ellos eh, son como que groseritos con los ciclistas No sé si con la, toda la gente, ¿verdad? Pero seguiremos compartiendo información que nosotros consideramos que puede ser útil para <coughs> ustedes Que quieren venir o que están en el proceso de, de llegar aquí a Canadá Listo chicos, pues entonces eso va a ser, esto es todo por este video nuestro primer video en 360 de este lado, esperemos que sí se pueda alcanzar a distinguir bien de, porque estamos dentro del carro, pero pues próximamente estaremos compartiendo más sobre lo que hay acá. Sí, no, no están, como pueden ver hay solecito porque nos han preguntado, ah, ay, sí. este es frío y es verdad que no puedes salir, cosas por el estilo. No, la verdad es que está muy agradable, como ya les mencionábamos anteriormente. El primer día que llegamos nos tocó un poquito, este, pues, bueno, fue un poco pesado porque no teníamos carro, traíamos nuestras maletas y no pasaba el bus. Y ahorita hemos andado en el carro, pero normalmente se siente bastante calor. Ayer salí a caminar como media hora y uh, fue muy agotador porque el sol da directamente, entonces no hay como que mucha sombra, como pueden ver. Hay muchos árboles, pero no hay mucha sombra. Y bueno... Algo más que agregar? Muchas gracias chicos por vernos y también este, no dejen de luchar por su sueño. Vale la pena, vale mucho, mucho la pena. Es un cambio drástico completamente y pues luchen por sus sueños. Háganlo realidad. Make it happen. Bye. Un fuerte abrazo. Bye. Hola amigos. Y ya para finalizar este video, solamente les queremos mostrar en dónde nos estamos quedando los tres días en los cuales estimamos ya nos den una respuesta para la casa en donde nos vamos a quedar durante un año al menos como les habíamos dicho en el otro video estamos aquí en Richmond que está en la parte de abajo de Vancouver y pues está más alejado al centro no todo lo que tiene que ver con Burnaby y sus alrededores como pueden darse cuenta también está muy tranquilo y vamos a entrar ahorita a la casa esta casa se llama sony sony house en teoría porque le da mucha luz y también como lo pueden ver también tiene código como es en la casa pasada a ponerlo para acá Aquí tenemos una pequeña salita. Está el comedor y la cocina. Ahí sí, ya se fueron nuestros amigos Nuestros vecinitos Todavía tienen El, el árbol de, de navidad Aquí un tragaluz Y en la parte de arriba Tenemos más cuartos Este sigue conectando para allá abajo. Y aquí es donde estamos. ¡Oh! ¿Quién está ahí? <risas> Ay, ¿ya, ¿Ya mero lo acabas? no Estoy viendo lo que hicimos. Aquí estamos editando el video. Previamente lo que están vieron a este, eso es lo que está <tose> trabajado. Eso fue lo que se editó y bueno vamos a seguir viendo pues aquí se tiene la lámpara la cama un ventilador porque en la tarde aquí hace bastante calorcito eh, qué hora son son las 8 de, la de la noche aquí se ve se ve sucio por la ventana y aquí aquí está la rejita sí sí se ve un poquito se ve que es la malla la vista un arbolito, un bote de basura que anterior está para, para este de acá y pues aquí está nuestro nuestra comida premium oye cuéntanos cómo nos fue al llegar aquí en la noche fue complicado en la parte de que llegamos y nos dimos cuenta que tenía detallitos en la alfombra, tenía arañas, ¿no? las telarañas, pero cuando llegamos yo lo vi, es que usa alfombra aquí, bueno, hay alfombra aquí, Bueno, entonces, mira, por ejemplo, este eh, detallito. Está sucia y Pero la de ayer se veía como que más, de hecho sentimos, bueno, yo siento que esta casa ha de ser como viejita, por cierto, ese es el baño, ja. Como que tiene muchos detalles que no la hacen ver como tan moderna como los lugares que hemos visitado, ¿no? O sea, no está fea porque no está la casa. Al final eh, queríamos cancelarlo, nos haría más caro cancelarlo que quedarnos. Casi lo mismo, que Ajá. nos salía cancelarlo. Y pues ya dijimos, bueno, pues es parte de, a lo mejor en este momento... Ah, y muy importante porque lo queríamos cancelar, porque no nos hemos bañado. Ah, sí, ya llevamos... Casi dos días. Casi dos días. El punto fue que no nos dimos cuenta en la... A la hora de alquilarlo decía que tenía medio baño, pero nosotros no hicimos caso. Entonces cuando llegamos y le hablamos... Bueno, más bien antes de llegar le hablamos, le dijimos, oye, es que nos acabamos de dar cuenta que no tiene baño completo, entonces si no hay regadera, ¿dónde nos vamos a bañar? Y él dijo, no, no se preocupen, es un chinito, creo. <risa> dijo, no, no se preocupen. fiel. <risa> se preocupe. <risa> o nos sea, suena bonito, ¿no? no es burla, o sea, es así de la manera en cual la, como que se expresa. Al principio sí nos daba un poquito de miedo, pero ya ahorita ya es así como con cariño, así de, hello my friend. There's no problem. <risa> o sea, bien, Entonces, es bonito, ¿eh? No nos no estamos burlando, los sí es hicieron. un buen sentido. Cuidado con chinos, ¿no? Entonces, <risa> no, sí. nos no nos, nos ha pasado bien. nada. Y a no. fecha, no nos ha pasado nada. Es Pero muy buena ayer, onda. Uh -huh. ayer creímos que la habíamos regado y dijimos, ay, nos dijeron eso y nosotros venimos a caer, ¿no? Porque pues vimos la habitación y pues así como se ven ahorita las manchas, se veían allá abajo, en las esquinas se veía este, como polvito. Uh -huh. Sí, sí, este? sí, sí. Y pues dije, no, o sea, yo pensé, dije, no, nos a meter, porque aunque el anterior sí, ¿eh? estaba pequeño, estaba muy limpio. Sí, Pero, impecable el otro. Ajá. Y dijimos, bueno, pues ya nos quedamos, porque si lo cancelamos nos sale más caro. Y al final de cuentas, eh, ya cuando estábamos, eh, mientras Axel negociaba con él, porque le dijo, no, es que mi esposa no se quiere quedar. Pero, y ya después dijimos, no, es que los dos estamos de acuerdo, que no nos queremos quedar él nos dio la opción de que el día de hoy nos iba a pasar a este cuarto que ya tiene regadera, porque en el otro como no tiene eh, regadera, nos mandaba a otra casa, la que está allá al lado, a que nos metiéramos a bañar, entonces él buena onda, ¿no? Ya al final ya con la cabeza fría y ya descansados, dije no, pues la verdad es que sí fue muy buena onda, muy servicial porque hasta nos ayudó y todo. Y nos ofreció, ¿no? A lo mejor alguien lo me ha hecho no, pues en la publicación viene que no hay regadera y ya no es mi problema. Pero ya ahorita está aquí como que más tranquilo, este, me gusta más y al menos pues ya tenemos regadera para, para darnos un bañito. Uh -huh. Y pues sí, aquí lo importante es que ya tenemos el baño y aquí solamente vamos a estar durante... Este, vamos a estar durante tres días, llegamos ayer sábado, vamos a estar sábado para domingo, que es hoy, domingo para lunes, lunes para martes y martes para miércoles. En teoría el miércoles a las máximo a las 11 de la mañana tenemos que desalojar y pues ahorita este es de momento porque estamos esperando que nos resuelvan cualquiera de esos dos. De esos dos hay uno, hay uno preferido, pero esperemos que ya para el martes, eh, eh, martes, miércoles pero lo bueno es que hay mil formas la verdad es que se puede hacer, siempre, siempre se puede hacer cuando hay disposición, ¿no? entonces recomendaciones, pues simplemente pues que hagan su propio camino, esta es nuestra experiencia, eh, nos, nos ha complicado la primera semana por trámites, por, por tema laboral, pero estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos y ya queremos quedarnos ahí en esa, en esa casa, tener algo fijo y pues listo, eh, de momento esa es nuestra experiencia. Francisco eh, nos recomendó Ikea. Ah, sí. Muchas gracias. Hoy fuimos y la verdad es que sí está muy padre. Se encuentra muchas cosas a buen precio y de calidad y también hay un área de comida y también es accesible. Muy, barata. muy barata, Comí salmón y fueron nueve eh, dólares. Comiste bolas, bolitas, sí. bolitas vegetarianas y fueron como 5 dólares. Cuando un Burger King, un McDonald's, viene costando 10 dólares, unos 11 dólares. Entonces ah, se comió bien. sano, rico y en un buen lugar, sí, así bonito. Sí, ya con jugo, café y... Sí, no, y aparte muy muy espacioso el Ikea, está muy chido la verdad. Gracias por sí, la recomendación. gracias. Y bueno, pues sí. Bye, bye. Bye.